Vamos a proceder. Voy a tomar la bolsa y voy a dejar acá, dentro ustedes. Ahora voy a proseguir a tomar ciertos elementos y dejarme en la mesa, pidiendo un vaso que es precisamente de Valle del ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las cartas y Mr. Eli, usted me va a detener en el lugar que usted quiera Ahí Siete corazones La carta elegida va a ser la próxima Ahora, Gustavo Tiene la opción Nos quedamos con este lugar o lo cambiamos Felices Lo cambiamos Siguiente, de nuevo Usted me dice Mr. Eli? Alto. Ahí, Gustavo, ahí está bien, o lo cambiamos de nuevo Ahí está bien Después del 9 de diamantes La carta Y a lo próximo le voy a pedir a esa carta que la firme Fue gracias a esto Como saben, esto es una baraja de gaitas Normal, como la del solitario de estas cartas, existen millones en el mundo, pero cartas con la firma de Mr. Eric, solamente existe una. Ahora, yo lo, a usted le voy a pasar el mazo. Puede dejar la carta donde quiera y puede barajar incluso si quiere. que las manos están en la que ahora empieza el espectáculo. ¿saben qué es eso? una lata de qué me sirve una lata de este estado más que reciclaje, nada. Así que vamos a intentar volver a traerla como estaba. Mejor, pero cuál es el problema. sigue abierta. Vamos a tener que solucionar esto. Pero ahora, ahora la pregunta importante, tiene algo dentro. <risa> El truco no <lo> acaba aquí. <risa> Repasemos lo que hice. ¿Qué fue lo primero que hice? Dejar un paquete de escritoras ahí. Y después de eso, Misterio elige la carta. Gustavo, te voy a pedir que levantes el paquete. y lo tomes, toma el de abajo y levántalo. Levántalo, en alto. Quiero que a la cuenta de tres lo abras y lo vacíes. Uno, dos, tres. I <laughs>